Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Déjame ver si se puede aclarar un poquito esto. Acuario. Yo soy Mari, bienvenidos al canal Mariposa, Monarca, Tarot. Acuario, dejé una lectura de... una lectura no. Un video de 13 minutos donde yo tengo las manos puestas así. Y dice Mariposa, Monarca, Tarot. Les dejé ahí una explicación de por qué me he alejado de... Los canales, ¿por qué no estoy subiendo tan seguido ya videos? ¿En ¿Por dónde ando? ¿Qué estoy haciendo? Ok, debajo del video les voy a dejar un link. Eh, ese link te va a llevar a una plataforma. Ok. Eh, para las personas que sean creadoras de contenido. Les invito a que exploren esa ese link. Ok, si te conviene, bueno, si te convence, bueno... Yo, por ser por no, ya hice mi cuenta. Lo que sí, la, la plataforma va a estar en inglés. Hay 101.000 traductores de, en cualque, de muchos idiomas. Yo, de todos los idiomas vi por haber, ahora hay muchísimos traductores. No le tengan miedo al inglés. ¿Ok? Sigo insistiendo, aunque ya estoy tomando otro camino. Sigo insistiendo en trabajar online no es malo no es mala idea explorar lo que te vayan alcanzando lo que alguien te vaya diciendo ok voy a hacer la lectura de amor para lo que queda de julio comienzo con solteras de acuario en ese video, como les estoy diciendo, lo, el video de 13 minutos, debajo tiene una explicación más. Lo que les hablé. Para Acuario Soltera. Amor para lo que queda de Julio. 2020. Voy a necesitar que ustedes aporten su granito de arena. No estoy segura si hacerlo así, que lo pongan ustedes en los comentarios. O yo ponerlo en la comunidad para que ustedes elijan cuál lectura les interesará. Que yo haga mensualmente como clavo. Va a haber una lectura que sí voy a hacer mensual. Ok, porque ya en lo que me estoy enrolando no voy a tener mucho tiempo. Entonces, para acuario soltera, comienzo con solteras, luego viene solteros. Desde el pasado yo les estoy diciendo que hay una probabilidad con ustedes. Mira esto. Que hay una probabilidad con ustedes. Esta persona puede ser lo mismo, un mayor B, como se diría en mi país. Que es una persona con cierto estatus, con cierta jerarquía. Ok. O militar. Puede ser esta persona militar. O puede tener un tipo de, de responsabilidad. Ok. Algo grande. Esta persona. Responsabilidad tenemos todos, pero les, les digo en el sentido de que todo el mundo no bueno cada quien es jefe en su de su vida en su vida pero les estoy hablando de un tipo de trabajo esta persona la miro como alguien que tiene cierta responsabilidad ok te sale la reina de copa desde el pasado tienes que debes de atender tu, tu mundo emocional tus sentimientos tienen también que salir a flote ves porque es como que se viva los sentimientos intensos, pero hacia tu mundo interior. Sin embargo, te dicen que recuerdes que también es parte, que eres parte del amor. Y el amor es parte en tu vida. También es de, de, en dependencia de lo que tú estés haciendo. Te está saliendo la reina de copas en el pasado. Además de eso, también es eh, que esta persona que yo estoy mirando que se acerca a ti es una persona como que le gusta abrigar a la, a la pareja de él, ok, le gusta la estabilidad, más no, no te voy a negar que esta persona puede que sea de carácter fuerte, ok, puede que sea una persona que le interesa mucho la parte empresarial o la parte de la contabilidad o lo profesional, Cosas así, pero sin embargo te está saliendo en el aquí y ahora como energía el haz de oros. Y el haz de oro es comienzo de una relación, comienzo de una nueva conexión interesante, ok. Eh, tienes debajo al mago. Entonces usa tu magia, sé más eh, genuina, ok. Además de eso, cree en el potencial que traes. Yo veo atracción entre, hay dos personas que, te, que tú le interesas. Hay dos personas, veo que son dos personas. Puede haber una persona casada y puede haber otro que es soltero, ¿ok? Pero se dedica mucho, se mueve mucho esta persona. Pero también te voy a decir, si te lo leo a ti directamente, te dice que te enfrentes a nuevas conquistas, ¿ok? Que conquistes, ¿ok? Que avances que eso que tanto tú vienes pensando sintiendo desde el pasado que lo pongas en práctica entonces ¿qué estás escondiendo él, eh, los enamorados ¿tienes miedo realmente a tomar decisiones? ¿tienes miedo? no eh, eh, digo, eh, eh, enamorarte está en contra el rey de espadas yo pienso, pienso, pienso pienso más desde mi corazón no digo nada, absolutamente nada ok eso está en contra, como también es escondernos detrás de tantas responsabilidades, de incluso un tanto, eh, esta esfera personificarla o matizarla o etiquetarla como que no vale la pena, como tú sabes, cosas así, eso está en contra, terminas con la justicia. Una, una vez más te digo, Acuario, tienes probabilidad de comenzar una relación con alguien, Ok. esta persona puede ser cáncer más, hay un hombre que yo estoy mirando que es casado, que es Aries le interesas muchísimo a esta persona, pero está de ti, que quieres hacer ok tienes varias oportunidades Acuario varias oportunidades, está de ti que tú realmente ese rayito de luz que te está dando que el universo te está regalando tú lo aceptes y te decidas qué hacer, porque es como que si sí sintieras los deseos de tener una pareja, pero a la vez tú misma, como que te, ¿cómo decirte? Te auto-eliminas, ¿ok? Te auto-eliminas. Este hombre que yo estoy mirando, que es casado, tiene un hijo pequeño. Una hija, es una hembra, tiene una hija pequeña y este hombre te puede hablar que está en trámite de divorcio. Pero a ti te está saliendo una persona que no es un loco, nada de eso. Es una persona que sí puede ser muy, eh, que le cueste trabajo salir de lo que es el clan, la familia y ese tipo de compromisos y obligaciones. ¿Ok? Está bien que tengas un matrimonio contigo, pero está mucho mejor que esa sabiduría que tienes en esta esfera la pongas en práctica. No escondas más esos deseos de tener tu pareja y dale frente a la historia esta, esta esfera con responsabilidad, con justicia, pero también con claridad mental. Dedícale tiempo a esta esfera, ¿ok? Me voy con los solteros. Mira, la reina de espada, llevas mucho tiempo sola y es como que te has refugiado detrás de esas cuatro paredes. Le estás dando la espalda a la única ¿ves? a la única ventana que tienes para mirar el mundo. Le estás dando la espalda, te estás refugiando detrás de esa espada. Ok, qué bueno que tienes un gatico. qué bueno, qué bueno. Pero escucha la intuición, en todo caso, mira. ¿Ves? Termina con ese colgado. Ese colgado que te, lo que te hace es afligirte. Ese colgado que te tiene en, en el limbo. Ese colgado que es como que tú sintieras autoculpa. Pero además de eso, examina tu agenda. Porque también puedes estar acorralada de tan por tantas responsabilidades que te has buscado más la que normalmente tenemos. Hay que dedicarle tiempo a las amistades. No tienes que ir a su casa. Tienes que, bueno, tienes varias aplicaciones web cámaras Conversa, reúnete, da la entrada a personas nuevas en tu vida. Ok, mejora esas conexiones que tienes. Mira firmemente, así claramente. Mira esa, a esas personas, a esas oportunidades que tienes en camino. Entonces, me voy con los solteros. Esa persona que te dice que te veo ahí claramente. Géminis puede ser esa persona. Pero también Aries. Cáncer, fuertemente cáncer. Tauro, Virgo, Capricornio. Fuertemente Tauro. Ok. Me voy con los solteros de Acuario. Esa persona que yo vi que puede ser casada, hay un distanciamiento entre él y su pareja. Los une una niña. ¿Ok? Para que sepas. Así que deja entrar su majestad el rey. Es un emperador. Vámonos con los solteros. Me sale aquí conversaciones, muchas ups. conversaciones, conociendo una persona. Ok, desde el pasado tú te has aventurado, te has destapado, acuario soltero, ok, tienes cambio de fortuna, situaciones muy positivas pudieran llegarte más, no te dejes llevar por los impulsos, no te dejes llevar por la mente que no para, te sale aquí abajo el ermitaño que es lo que tienes que potenciar, sé inteligente, ve despacio, ok, mira con claridad esta esfera porque te vienen asuntos nuevos hacia ti, hay una conexión si no la tienes tú tienes pronto pronto una conexión aquí que yo estoy mirando ok te sale el juicio en el juicio tienes que terminar tienes que ver con claridad y dejar atrás el ermitaño dejarlo atrás ya lo que has tenido que vivir el asunto que hayas tenido que resolver que te ha llevado mucho tiempo para recuperarte para autoanalizarte situaciones que no pudiste conversar que te quedaste con eso por dentro pues te dice el juicio que mira It's too late, es tarde, ya dale pase a eso, ok, está en contra la reina de espadas, y te sale el colgado, está de ti acuario que tú realmente tienes que mejorar la rueda de la fortuna, que tú pongas en práctica ese, esa sabiduría que tienes, esa intuición que tienes, ese potencial para crear cambios en tus situaciones negativas, está de ti que tú realmente generes ese cambio, Está de ti que tú te mantengas en ese colgado, aunque un colgado, finalizándome, una, no es una carta mala, ¿ok? Aquí me está diciendo, en todo caso, que dejes, deje, ¿cómo decirte? Eh, la enmarcararte, las palabras duras, las sanciones, los prejuicios, el, el, ¿cómo decir? Etiquetar a la persona por su apariencia o por... Que quizás no quizás esta persona sea un poco intranquila, un poco... Eh, que te des cuenta que es un poco como, exigente, que llama mucho, que marca mucho, que quizás sea eso, ¿ok? Pero sin embargo te sale el colgado, con el colgado finalizando la lectura te digo que sería lo último que tú estés viviendo para nuevos, horizontes, para, para nuevos horizontes y para nuevas posibilidades, expectativas para ti. De hecho, ese colgado aquí lo que me está diciendo es que como que tú estuvieras observando ciertas expectativas, que estés en eso, ¿ok? Está de ustedes si se dan la oportunidad o no se la dan. De sale la rueda de la fortuna. Esa rueda de la fortuna que mueve inteligentemente a ese colgado. ¿okay? Esa persona que tú estás teniendo como, como conexión puede, es una mujer joven. No es, una, es una mujer joven. Esta persona la veo fuertemente libra. Eh, Géminis. Acuario, igual que tú mira, libra fuertemente te sale el amor otra vez creo que le salió a la soltera, bueno no, no recuerdo eh, te sale esta persona es emprendedora, esta persona es fértil, ok hace responsable de esta esfera con amor, con dedicación ok libra fuertemente vírico también me voy con las solteras que están por redes sociales. Yo no le saqué a... Bueno, porque puse portada. Ya si pongo portada no saco más ningún tarot. Revisen ese video que yo les estoy dejando de 13 minutos Que se titula ¿Qué, está, ¿Qué ha estado sucediendo con Mariposa Monarca Tarot? Revisen ese video para que tengan ahí las personas que sean creadoras de contenido Mira, te está saliendo como que hay una conexión de momento Repentinamente hay una conexión con una persona que es extranjera esta persona es una persona centrada, es una carta de eh, prosperidad ok, pero también es una carta de mucha espiritualidad te sale las de varas, el ocho de varas y la templanza ok, quizás esta conexión sea especial porque es una situación que, que tú no esperas que tú te, te, te envuelves en ella o te conectas con esta persona que quizás entraste a mirar, no sé qué y de momento te llama la atención a alguien que esto va a ser recíproco Okay. es una carta de crecimiento espiritual también, de asentamiento, y es una carta de no discriminar más. Esta persona te, es como que te trajera paz. Te ayudara en algo. Esta persona es extranjera directamente. Ok. Puede ser eh, Aries, Sagitario. Leo fuertemente esta persona. Mira. Una persona que te valora. Una persona talentosa. Ok, una persona que vas a lucir delante de él Mira, tú le das la espalda totalmente A la situación que sea del pasado Totalmente, tú cierras con el pasado En alguna situación que sabes que ya ese proyecto murió Ok, está de ti realmente que tú te lo creas Merezco, soy bella, soy atractiva Estoy magnética, estoy acabando con las redes Ok Vámonos con los solteros que están en las redes sociales Hay un nuevo proyecto que puede aparecer, que puede, que comienzan, pueden, en, que pueden no, comienzan las redes sociales. Déjate llevar ese día que uno está así, que tiene un impulso de eso, que tiene una intuición fuerte. Déjate llevar, déjate llevar, Acuario, por Dios. Esto es para solteros que están en las redes. Bueno. En el momento que yo grabe en, en ese link que les, estoy dejando, que les voy a dejar debajo del video, yo les avisaría. Para el que esté interesado, lo mismo puede enviarme correo electrónico. Ven. Que yo decirles a ustedes Lo mismo sea Para que tengan el link Porque ya les digo En esa plataforma llegaste Quieres mirar Tienes que pagar Algo que aparece para los creadores Porque de, créame que del cielo Lo que cae es agua La bendición, sí Del día a día Y la familia y todo Pero uh -uh. Mira, aquí lo que sucede Es como que tú conectarás con alguien Que está un poco tristona Ok Es lo que yo miro aquí pero, sin embargo, se van se dan la, se, se dan, como decir?, la oportunidad. Debes de ser con esta persona un poco, a ver, como si ella te dice, ay, es que yo este maquillaje no me gustó, o yo soy de esta manera, porque esta persona viene con una cierta depresión, ¿ok? Es lo que yo miro aquí. A esta persona lo que es darle reconocimiento, como tú sabes, resaltarle su, sus cosas que tú veas porque realmente esta persona es bella, es lo más propicio con esta persona, ¿ok? Pero sí hay probabilidad de que conectes con alguien, alguien que va a conectarse, es decir, que, que, que ¿cómo decir? Que están de acuerdo los dos, que coinciden, ¿ok? Que coinciden, no obstante, así como tú la vas a ver a ella, le vas a ver sus encantos, a no ser que ella abra su boquita para decir lo mal que se siente. Así también te va a ver el, el, ella a ti, magnético, agradable, sociable, una persona así. Y terminas con un as de vara. Serán momentos de dar comienzo a nueva historia en tu vida con esta persona. ¿Ok? Sé creativo, usa tu intuición. Y sobre todo a esta persona, reconocimiento. Si te quedan preciosas esas pestañas, ese pelo ese cabello te queda muy bien. ¿okay? Entonces, debajo del video les dejo mi correo electrónico. Les dejo ese link que les voy a también. Y bueno, el que sea creador, es decir, que crea, que crea con contenido, les exhorto a que eh, traten esa, ese link que les voy a dejar. Gracias por tus visualizaciones, gracias por la paciencia, gracias por la tolerancia, gracias por esperarme, gracias por estar preguntándome qué pasa contigo Mari, gracias por esos comentarios de luz, de, de, de iluminación, ok, y bienvenido a las nuevas suscripciones, es todo Acuario.